Como Hola sea. a todos mis compas y compas? ¿Compo? este no ha dado Así que vamos a probar nuevos videos de YouTube sin estrenarlos ¡Like! Y suscriptores si no te mató y te en la casa Bueno, como Primero nos tenemos que ir... En nuestro canal, en este canal, no lo quiero yo. Así que vamos a irnos a yo sí Julián el Crack. Así que en biblioteca nos vamos a videos. para tus videos. Entonces, sencillo. tienen que subir este un video como en la camarita que aparece ahí. Este no es parte del club. ¡Hola! ¡Hola! <risa> Hello, espérenme. espérenme. Espérenme. a los adultos no se les regaña. es una de las pocas cosas. un taxi fuego. Ay, Tina, agradable y ordenado. Cierto, me George sí y Yo también podemos ir. Ah, no está disponible la, es en la de cámara, de este pero vamos este video de taxis. Papi, lo la tierra? Y además, no, le ponemos la ponemos quién sabe qué, esto es de TikTok. ¿y lo ponemos en no, otra vez de taxis y, y le seleccionamos en privado y nos cargamos al papelito que dice para subir. Entonces, ya se sube el video. Perdón por ese ruido. Ya se sube el video. Así y luego. Y luego... Soy un guardia de tránsito. un uh, guardia de tránsito? Y luego... Me pongo la de estacionamiento aquí. Y luego síganme en el ticco. Sí, síganlo. Y aquí ya nos ha este video de Takis. Entonces nos salimos de YouTube. Y a Creator Studio, YouTube Studio. Esperamos hasta que se nos cargue. Plap. Después de este video voy a hacer un TikTok. En mi cel no. Uh, sí, es como... Cambiamos de cuenta. Ay, yo soy Gualeana crack. Ya tengo 32 suscriptores. Nos vamos a aquí. A, aquí nos aparece. Aquí en el panel y nos vamos a videos. Para y aquí nos aparece el video, lo seleccionamos. Entrega para papá en el lapicito. Gracias, señor Zebra. Mira, es una fotomía de George y papá en nuestro auto. Sí, al lado de un letrero de nuestra A ver. Por favor, carga. carga. Una, una vez ya, al otro, a otra vez es el lapicito. Papá, y en ver? esta miniatura ya. <risa> La des descarga Descargamos la miniatura Esto solo va a ser para mi miniatura de video Seleccionamos sí, esto es Y ahora le acercamos la miniatura No estará planeado dejar el país, ¿verdad? No ¿Está listo para su de estacionar? Sí, maravilloso Síganme y sí yo creo que se miniatura. Es importante estar atento a las señales en está. ahora seleccionamos seleccionar y guardar. Ahora, otra vez a lapicito, otra vez aquí. No, perdón ahí no. Y nos vamos a donde dice privado y luego a programado. Hay Mm, ahorita aquí le pongo lo que sigue, sí, ni modo, ya. y Y ahí dice programado y luego guardar. Gracias, oficial panda. Programado y ya va a estar todavía en privado. Hola, oficial panda. Pero. Ojo, ojo, ojo Así se programan los videos, pero ahorita yo lo voy a estrenar. Público, y si no se puede, pues Esto ni modo y en público. Tiene razón. Eso demuestra que Ahí tenemos nuestra miniatura. Y, y voy, como lo voy a estrenar, me voy a Chrome. Se, Sigan a mi hermano en TikTok. Se llama lol en un perrito y les va a aparecer un pingüinito y sígalo. Bueno, lo siga. Una vez nos vamos a a youtubeestudio.com y continuar estudio ahí. Él es mi hermano pequeño George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Y nos va a mandar aquí. Pero le picamos ahí. A donde dice K.O. Y le ponemos ahí. Le picamos. Ahí, le picamos y luego, en cambiar de cuenta. Ay, yo soy Julián el crack. Entonces, nos va a cargar. Y nos va a poner esta otra cuenta. Es, eso, papi? es un sintetizador oh, oh, yo soy sintetizador. Julián el Crack te lo mostraré. Y ya nos va a cargar sí, otra página pequeño. Pero con otra cuenta Y luego nos vamos al contenido de aquí con A contenido ¿Y pues Vamos a videos Aquí hay un libro que te dice qué hacen Ah uh. Y le hago, por favor, que se pueda... No te preocupes, papi, lo sabremos. Parcialme... Reclamo por derechos de autor, ¿quién sabe? Parcialme... ¿quién sabe qué? Programar, no lo podemos estrenar. No lo podemos estrenar. Entonces podemos como Oh, rayos... ¿Oh? Uh, ¿Podemos intentarlo? Sí. ¿Somos buenos en mamá? Panta. Sí. Es panta. que le mente bloqueado. Bueno, ¿qué lo podemos promocionar. ¿Qué tipo de sonidos? Lo que tú quieras. Sí, algo, Pepa. ¿Puedo obtener vínculo Esta para compartir? ¿No? Ahora podemos tocar el Aquí nos. No nos lo de aquí. Ya ahí está. Una grabación. Le agregamos una pantalla final. George. ¡Dinosaurio! ¡Guau! George. Este eres tú. ¡Dinosaurio! ¡Guau! Aquí. Y no perdón hagamos muchos amigos bueno ya va